Vamos a mostrarle este reporte que ha desarrollado el presidente Evo Morales en Roboré, después de una evaluación, una inspección que ha eh, realizado tanto en San Ignacio de Velasco como también en el comando Roboré, donde están todos los municipios y las comunidades afectadas por los incendios. 346 son los focos de calor en la chiquitanía de los más de 8.000 que se registraban. El presidente Evo Morales llegó al municipio de Robore, en Santa Cruz, para evaluar y coordinar las tareas de campo para dar continuidad a las tareas de mitigación de los incendios en la Chiquitanía. El primer mandatario que se incorporó al trabajo del Gabinete de Emergencia Ambiental desde el pasado lunes destacó la voluntad de los más de 4.000 brigadistas y voluntarios que se encuentran en la región desde la pasada semana, lo que ha permitido mitigar focos de calor en distintos lugares. El día más crítico entre el 17 y 18 de agosto era 8.000 focos de fuego. Ahora tenemos en la chiquita mía 342. Ha bajado, ha subido. Hasta hace dos días, eh, Charagua era cero, pero aparece nuevamente. más visto cómo el viento más 100 nos hace problemas, ¿verdad? Hemos combatido con algunos de ustedes. Pero después de que hemos retornado de Charagua, nuevamente entró el super tanque. En el avión, tú no saben los resultados de este momento, no hay una buena comunicación. El gobierno boliviano, encabezado por el presidente Morales, realiza las tareas de mitigación de los focos de incendio que afectan a la región oriental con acciones por aire y por tierra para sofocar las llamas. los ha tres o cuatro, se ha descargado ahí, cuatro veces. Cuatro es una es un, como cañadón, difícil de llegar y sigue derrotando. Se ha preparado para esta tarde otro descargue del Super Tucán o super -tanque, el tanque, del avión, ¿está preparado eso? ¿Cómo los soldados pueden llegar, llegar caminando? Es lejos, no hay camino. ¿Cómo pueden llegar los bomberos? La única forma de combatir para mí es con helicópteros, con aviones de esa zona. lo que puede llegar, porque imagínense de Santa Cruz hasta, hasta llegar zona de 600 kilómetros, sí, tiene cerca de 600 kilómetros, así que tiene que calar el motorismo, venir a el agua a a es un lugar bien inaccesible, ¿no? De verdad, es, es difícil controlarlo en un área, en un buque seco, chocino, donde es, eh, es como echarle un fósforo a la gasolina, ¿no? Similar situación se vive en Quitununquiña, donde el acceso al lugar es difícil por vía terrestre, por lo que se está viendo la posibilidad de ingresar al lugar por vía aérea. Es difícil de llegar, ¿cómo los soldados pueden llegar? ¿Cómo los policías pueden llegar? No se puede, ante voluntad, es solo con tecnología, aviones y helicópteros. Recordemos que el pasado miércoles el jefe de Estado hizo un llamado a sumarse a la construcción de un gran programa de recuperación de la chiquitanía y su protección por los incendios, que en las últimas semanas consumieron más de un millón de hectáreas de bosque, pastizales y cultivos. Esto de acuerdo a información preliminar.